Pues hemos llegado lamentablemente a esta transmisión especial de esta versión 32 de la gran parada dominicana del Bronx. Hoy un domingo, Día de los Padres, un domingo donde se puso de manifiesto la dominicanidad en todo su esplendor. En esta ocasión queremos hablar con las personas responsables de nosotros poder hacer magia nuevamente y historia. Vemos aquí a Unice Vargas quien es directora de medios del grupo Telenor. Eunice, tu primera experiencia aquí en la parada, en la gran parada dominicana del Bronx. Sumamente contenta Roberto, muy emocionada de ver este apoyo masivo que ha tenido la parada y el apoyo constante de la comunidad nordestana y dominicana con todo lo que nos representa. Bueno, tenemos a Jorge Rodríguez, presidente de Canal América, pero también Director Ejecutivo de esta gran parada me de Bron, Él casi no habla, pero vamos a ponerlo a hablar Jorge, coronamos, éxito total Gracias a Dios, el esfuerzo valió la pena estuvimos básicamente desde las 3 de la mañana trabajando fuertemente el equipo Fermín Suárez, Luis Cartagena eh, también Daniel Curumaldo se unió después y gracias a, a ellos que estuvieron al principio pues, ustedes vieron lo que hay aquí, una buena estructura que nos sirvió a nosotros para llevar los mejores dominicanos a todo el planeta Así es, de verdad que este año para mí, cada día eh, esta combinación Canal América, Telenor y ahora se incluye el Canal 7T, Canal 49 para toda la República Dominicana, decirle a todos estos hombres y mujeres que desde prácticamente con el tiempo encima pudimos armar esta transmisión por todo lo alto, para llevarle a esos dominicanos que están en República Dominicana el sabor del dominicano en esta reapertura de la ciudad de Nueva York. Hay que mencionar a don Eugenio Vargas, Evelyn Yeh, ejecutivos de Telenor, que han creído en este proyecto de la parada dominicana del Bronx desde el primer día. También a mi compadre Julio Vargas, que ahora tiene lo que es el CTP Canal 49, y apoyando también, es parte fundamental de estas transmisiones, en la gran parada dominicana del front, también en nuestra comadre Loida, eh, Julio César Vargas, que ha sido parte histórica de que este proyecto cada año se pueda ir mejorando para llevarle a todas nuestras toda nuestra teleaudiencia, tanto de Telenor, Canal América, CTT, Canal 49, lo mejor de lo mejor y lo mejor de los dominicanos. Agradecerle a todo el personal técnico, los camarógrafos, los fotógrafos, los conductores, está... Nuestro hermano Bomba eh, eh, eh, Aquí está la reliquia de la parada Del propio de Manhattan al Alberto Brillón, Este año Génesis que se integra también Vladimir Paula, periodista de Telenor Mi esposa Nanda que está aquí conmigo Y el mejor regalo Ronald y... Bueno, señores, ¿qué decirle? A papá Dios las gracias a papá Dios las gracias que nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes cada año. Y esto lo hacemos con mucho amor y cariño. Bendiciones, tenemos parada para rato, tenemos el mejor deseo y agradecer a ustedes todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí hoy llevándole esta transmisión histórica de la gran parada dominicana del Buron. Será el próximo 2022. En este mismo escenario, Gran Confo, 170, Telenor, Canal América, CTP, Canal 49, volvemos a unirnos para hacer historia.